Bueno, nos encontramos en la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase para realizar el sorteo del mes de julio de las 10 bolsas de comestibles entre todos los socios que han participado. Hoy con el regreso de la locutora. ¿Cómo están, Ariel? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? a Darío y a toda tu audiencia y la gente que te ve por la web eh, hemos regresado, no hemos estado porque hemos estado muchas veces en alguna otra tarea y estamos muy contentos de volver a este a estar en la en el sorteo Muy bien, bueno, y antes de empezar con el sorteo, saludar al resto de los integrantes a Edi también, ¿cómo está Eddie? ¿Sí? Hola, bien, buenos días para todos Bueno, con, con cambios, a Adriana por acá Hola, buenos días que Hoy sale la foto <risa> Bueno, y acá el actual presidente, ¿presidente hasta hoy? Hasta hoy, sí o en realidad hasta mañana, porque mañana este vamos a dar el paso a la nueva comisión directiva. Bueno, ahora vamos a anunciar esas novedades. Y bueno, está todo pronto. ¿Cómo fue la participación este mes? Eh, muy buena, como siempre, la participación. La gente sigue interesada en esto y creo, y creo que es algo en lo que vamos a continuar porque ha sido, ya es prácticamente tradicional nuestro sorteo de, de los fines de mes, que empezamos por lo, en la pandemia. Y sumarle bueno, alguna fiesta, algún y baile. sumamos... Eh, eh, bueno, tenemos que sumar esa parte. Ya hicimos dos... Este, Dos actividades presenciales que fue el día del abuelo y los 45 años del aniversario que la verdad es que estuvo muy, muy concurrido, muy lindo y tenemos que continuar. Bueno, la próxima comisión directiva decidirá qué es lo que quiere hacer, pero uno se entusiasma y habla como que... Pero la verdad es porque, por el cariño que se le tiene a la, a la institución. Bueno, vamos a arrancar si quieren con el sorteo eh, y ahora en, en un intervalo hacemos el anuncio de cuál va a ser la nueva comisión directiva. Bueno, arrancamos con Adriana, con el primero entonces. Delia Delgado. Eh, acá eh, 946-9. Muy bien. Delia Delgado, entonces, 946-9. No sé si está, está bien el número porque me parece que está corrido... Sí, porque me parece que por los números no me da, le puso mal el guión. 469-9. Sí, 469-9. Sí, por ahí. El... Sí, -9. Bien, 469 9 Bien, 469-9. Bueno, vamos con el segundo entonces. Ahí lo saca Eddie. Completo una, una pregunta, una respuesta. A ver. Al tacto, al tacto hay muchos más cupones de tener. Sí, sí. Reina Ventancor 472-9. Muy bien, bueno, reina, felicitaciones. Vamos con el tercero. José Viera 183-4. Muy bien, felicitaciones a José. Vamos con el cuarto. Roberto Udiño, 770-0. Muy bien, Roberto. Felicitaciones, Roberto. Vamos con el quinto. Mirna Lauzarot, 517-8. Muy bien. Mirta. Mirna. Mirna, Mirna. Felicitaciones a Mirna. Vamos cinco y antes de continuar, no sé si quiere Analía ya anunciar un poco... Eh, lo de la comisión en primer lugar, ¿se presentó una lista sola al llamado que estaban haciendo? Se hizo llamado, este, la comisión electoral este, de, de, que salió de la asamblea hizo el llamado y se presentó una sola lista para eh, renovación de autoridades, en la que están este, eh, en este momento están algunos compañeros que ya estaban en la lista anterior, Homero Betarte, Zuri Cristóbal, eh, Adolfo Moyano, y... Edi Sif. Este, y dentro de los nuevos integrantes tenemos a Mabel Galo, a Adrián Gonelli y a Miguel Medisa. Al presentarse una lista sola no se hace elección y se ratifica mediante una escribana pública. Mediante una escribana pública la vamos a ratificar, este, ya tenemos con, este, hablando con la escribana, y vamos a hacerlo mañana en, este, a la tarde, se van a hacer las entregas, digamos, de la entrega a las nuevas autoridades y se va a hacer todo un acta con escribana pública. Este, para que esto quede, pero eh, no haremos elecciones, no haremos el acto del porque hay una sola elección. Ya podemos anunciar que el nuevo presidente, la nueva directiva estará encabezada como presidente por Homero Betarte. Por Homero Betarte, sí. Muy bien, bueno, y novedades en cuanto a otras novedades. Bueno, eh, la otra novedad que tenemos y que todo el mundo pregunta que ha venido acá y a la compañera, este funcionario, me la han este, un poco atosigado, como decir, este, es el tema del plan Virapita, que ahora se llama Programa Virapita que como muchas veces ya se había explicado, del Saibal pasó al BPS y el BPS estuvo prácticamente dos años sin resolver sobre este tema. Se resolvió ahora, creemos que no hay un plan estratégico, no hay una exposición de motivos de por qué cambian las condiciones, de por qué ahora, en vez de a los 60, de, a todos los jubilados, le damos a los jubilados a partir de 65 años, dejando un espectro de jubilados. Este, sin, sin entrega. No hay una exposición de motivos de por qué se cambia algo que según ellos estaba bueno y, y era para la inclusión digital de aquellas personas mayores donde teníamos talleres, capacitación, entrega en las, las locales de jubilados. Tampoco va a suceder así. Ahora la gente para este nuevo programa de vida capital tiene que agendarse en Antel. A aquellos que por algún motivo tengan problemas para agendarse, nuestra asociación, por supuesto, está abierta a ayudar a todos los jubilados que necesiten, porque no es lo mismo venir como venían a nuestra asociación a tener que agendarse vía web o ir a Antel, también se puede ir a Antel a los locales de Antel este, a, eh, de la localidad y, y, y, lo, y lo agendan. Y lo otro es que cuando antes el programa era este, se entregaba tablets hasta aquellos que ganaban 41.000, ahora se bajó a 5 BPC, son 25.850 pesos. O sea, menos cantidad de, de personas van a recibir este celular que es lo que se va a entregar ahora. Tampoco lo van a recibir las 300.000 aproximadamente personas que tenían tablet a las que nosotros dijimos, se han roto, están obsoletas porque la tecnología cambia, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, por el momento no se ha pensado entregar nada. Dice que se va a empezar con a estas personas que no se les había entregado algo aún. Más allá de esos aspectos que señalan, ¿qué otras cosas se entienden que se pierden con estos cambios que de pronto antes se daban como instancias de, de compartir, cuestiones sociales? Nosotros consideramos que antes era un plan estratégico para inclusión digital, por eso teníamos los wifi puestos por Antel en las asociaciones, la gente venía a las asociaciones, los eh, funcionarios del videopital estaban para eh, dar este, las tablets, para hacer talleres, para poder hacer preguntas, para venir acá con todas. Todas tus preguntas, tus dudas, abierto, estaba todo, eso pasaba en todos los departamentos y en todo el país. De esas personas que estaban contratadas, no se les renovó el contrato a la amplia mayoría. O sea que si, es, si en este programa se dice que se van a hacer talleres que no sabemos ni dónde ni cómo... Se no han sabemos anunciado algunas qué. capacitaciones, al, al, no sabemos bien cómo. No sabemos cómo, o sea, no tenemos, o sea, se anuncia eso, pero no se dice cómo, no se dice dónde, no se dice con qué, porque todo esto tiene que tener una financiación que no sabemos. Lo que sí sabemos es que el presupuesto del EPS de este año va a ser el mismo del año pasado. Ya fue insuficiente y va a, ser, va a seguir siendo insuficiente. Por lo tanto, no creemos que, se, que esto mejor estamos al contrario va a empeorar tenemos 300.000 personas que tenían tablet que no van a entrar todos los menores de 65 años aún siendo jubilados y que deberían de tener derecho no van a entrar o sea si el universo de personas es cada vez menor a aquellos que se le va a entregar y otra cosa que no está clara las personas que se pueden empezar a anotar para este plan son aquellas cuyo dígito último el dígito verificador, verificador sea cero y eso lo estuvimos leyendo hoy en la página del EPS, o sea que hasta eso no se ha aclarado bien, porque eso está en la página, pero nunca se aclaró que se van a empezar a, a anotar vía web, pero va a ser eh, según el este número de cédula, o número último de dígito. Eso no está claro, lo dice la página, pero no fue anunciado. O sea, esto no es un programa integrador, ¿verdad? Para integrar a las personas mayores a la inclusión digital, porque para eso precisamos más... Que simplemente se te entregue un, un celular al que tiene un costo de aproximadamente 6 mil pesos, pero que si quieres uno mejor lo podés pagar en cuotas en Antel. O sea, estamos prácticamente es un plan de los que tiene Antel. Voy, me elijo un celular y lo pago en cuotas. Si hasta gano 25 mil pesos, no me, me lo van a dar al de 6 mil pesos, me lo van a dar gratis. Pero si quiero uno mejor, lo tengo que pagar. Y si gano 41 mil pesos, que era lo que ganaba antes, lo, hasta donde llegaba antes, el verdadero plan y lo que me van a ofrecer es el plan, que son algunos beneficios de gigas eh, más baratas o alguna cosa. O sea, es un plan. Este, empresarial, un plan de Antel. No es un programa, un verdadero programa de inclusión digital, es lo que nosotros vemos, es lo que valoramos y nos gustaría que cambiara. Y otra cosa, nuestro director votó esto, lo votó, pero con críticas porque dijo, bueno, no tengo más remedio que hacer esto para que empiece a rodar, pero dejó una exposición de motivos de críticas de por qué esto no era un, por qué lo votaba a pesar de. Y esa exposición de motivos la dejó en el directorio, está en actas del directorio, para que se sepa que aún con serias críticas, para que esto empiece a funcionar y ver si las asociaciones de jubilado podemos mejorar esto, es que eh, se, se, se, se votó de todas maneras el plan. Muy bien, bueno, vamos a continuar entonces con los próximos... Favorecidos, vamos a sacar cinco, cinco números más. Continuamos ahí con Adriana. Eh, Mari Martínez. Bueno, Mari. 138 millones. Felicitaciones, Mari. Sexto premio. Vamos con el séptimo. Araceli Correa. Eh, 736-3 vendría a ser lo, lo último dijo de la serie Bueno, Araceli. Fel Araceli felicitaciones entonces Araceli. Vamos con el próximo. Ahí en la voz de Eddie. Va a ser con la nueva directiva, va a seguir siendo niño cantor también. El que quiera dinero de su Jupen va a tener que hablar conmigo. Ah, ¿sigue siendo el tesorero? Sí señor. Muy bien, muy bien. Se lo digo a usted también. Luis Magallanes, 507-0. Muy bien, felicitaciones a Luis. Entonces, vamos con él. Eh, me perdí, noveno. noveno. Carlos Huelmo, bueno. 529-8. Muy bien, felicitaciones a Carlos. Y este es el último, el décimo. La locutora sí se nos va. <risa> Teresa Sánchez Unter, 571-9. Muy bien, Teresa, felicitaciones. A ver, reiteramos de a uno si quieren. Teresa Sánchez, Carlos Huelmo, eh, Luis Magallanes. Araceli Correa, Mari Martínez, Mirna Lauzarot, eh, José Viera, Roberto Budiño, eh, Reina Ventancor y Delia Delgado. Muy bien, felicitaciones a todos. Y bueno, para, para cerrar, eh, ¿alguna cosa nueva que quieran anunciar o algo futuro? Eh, no, lo que les decimos es que vamos a concurrir eh, este, como delegados, este, eh, Homero Betarte y Edi Nasif, como delegados de nuestra asociación, al Congreso de ONASPO, un Congreso elector que va a elegir nuevas autoridades, el 5 y 6 en Piriápolis, en el hotel argentino que tradicionalmente se hacen los congresos. Nuestra asociación, como siempre, va a estar y esta vez representada por los compañeros Homero y Edi. Bueno, ¿van con alguna cuestión en particular ahí a, a, a votar simplemente? Sí. Sí, sí, vamos a... Ya, ya tenemos previsto y sabemos de seguro cuál es la, la, la línea de pensamiento de Sojupén, el cual la case y veremos de los que se postulan cuáles son los que mejor nos puedan representar y a ellos le daremos el voto. Muy bien, bueno. Próximo sorteo, ya está definida la fecha. Sí, pero es el presidente el que sabe la fecha. Bueno, Siempre cercano a fin de mes, como sí, ahora. Sí. Siempre cercano a fin de mes. Lo escribimos. Seguramente que tú lo vas a anunciar en, sí, sí. en tu programa.